Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidad del niño. Hola, la niña. del niño y de la, niña! De niño y la Hola. niña. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué Oiga, tal? ¿Feliz pues... Felicidad del niño, ¿cómo están? ¡Feliz felicidad. <risa> Oigan, pues estamos súper emocionados porque estamos celebrando el Día de la Niña y el Niño. Eh, y pues eh, estamos teniendo un montón de dulces y de felicitaciones por todos lados, en todas las... En las escuelas y los niños son muy felices y muy traviesos. Y para la Red Mexicana de Equinodermos es un gusto invitarlos a todos y tenerlos aquí en esta sesión de cuenta cuentos con Julio Arriaga que nos va a contar los cuentos del agua. Julio, qué emoción. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos amigos y amigas de la Red Mexicana de Equinodermos. No sé si eh, está bien el audio, ¿Se escucha, ¿se escucha bien? Perfecto. Pues sí, estamos festejando el Día del Niño, hoy 30 de abril. Muchas felicidades a todos y a ese niño interior que todos tenemos, a todos los niños que están cerca de nosotros también. Si les pueden llamar para escuchar las historias que tenemos para el día de hoy. Y si no, bueno, las pueden ver posteriormente. Bueno, el día de hoy tenemos eh, una sesión de cuentacuentos que vamos a comenzar ahora. ¿Dónde está el niño que andaba por ahí? Aquí yo ya tengo el mío. ¿Ya ustedes tienen el suyo? Excelente. Pues bueno, les decía, el día de hoy vamos a hablar, vamos a contar dos historias, dos cuentos que tienen que ver con el agua. Entonces a esta sesión de, eh, de cuentos le hemos llamado los cuentos del agua y el primero de ellos lleva por nombre el gorgoé. El gorgoé que es el árbol mágico en los océanos. ¿Cómo que un árbol mágico? Pues sí, así es, estamos hablando de un árbol mágico y ahora vamos a, a comprender y a saber qué es lo que hacía este árbol tan especial. Pues bueno, la historia comienza así. Resulta que en una pequeña isla de algún lugar del océano había eh, una aldea donde habitaba mucha gente que era gente buena, gente buena que se dedicaba a la agricultura y a la pesca. Ellos estaban rodeados de agua alrededor de su isla, todo lo que había era agua salada, es decir, el agua del océano. Esta aldea llevaba por nombre Cancagui. Y el rey de Kankagui tenía dos hijos, la princesa Alim y el príncipe Bubur. Un día caluroso, estos dos príncipes, es decir, la princesa y el príncipe, salieron a dar un paseo. Era muy importante el paseo que ellos daban todos los días, porque con lo calurosa que era esta isla, los embalses de agua, los pozos y los arroyos que tenían cerca para la agricultura y la pesca, se estaban secando, y poco a poco se iban quedando sin agua. Entonces, Bubur y Alim decidieron ese día tan caluroso ir a dar un paseo para ver si de pronto encontraban algún nuevo pozo de agua o quizá alguna nueva aventura. Se adentraron más allá de la aldea, en la isla, hasta que llegaron a una playa que nunca antes habían visitado. Se encontraron con un gran acantilado. Cada vez que ellos hacían un paseo, generalmente iban acompañados de algún adulto de la aldea. Pero en esta ocasión, fueron solos. Eran unos niños muy valientes. Bueno, cuando llegaron al acantilado, Alim le dijo a Bubur, Mira hermanito, una entrada. Es posible que dentro de esta cueva, en este acantilado, haya algún pozo de agua o probablemente nos encontremos con algo desconocido. Bubur, que era muy precavido, dudó un poco en si era buena idea entrar a la cueva o no. Finalmente se decidió y entraron a la cueva. Caminaron un buen rato. La cueva estaba oscura. Escucharon algunos ruidos. Bubur sentía un poco de miedo, pero Alim, su hermanita, era muy valiente y ella le daba mucho valor. Para seguir adelante Cuando avanzaron Del otro lado de la cueva Encontraron una salida Alim le dijo a Bubur Mira, quizá en esa salida Podamos encontrar algún pozo de agua Vamos a ver Bubur, como les decía Tenía mucha más precaución Sin embargo El valor de su hermana También se contagiaba a él Así que fueron del otro lado Hasta llegar a la salida cuando salieron, no podían creer lo que había del otro lado. Había una playa hermosísima. En esa playa había un lago. El lago estaba lleno de flores de colores. Y en medio de ese lago había un árbol gigante. Se acercaron y lo primero que vieron era que había muchos animales bebiendo agua. Había un ciervo, un conejo, muchas ardillas. Todos los animales estaban bebiendo agua, pero ¿cómo era posible que los animales estuvieran bebiendo el agua que venía del mar que formaba esa laguna? Bubur le dijo a Alim, ¿cómo es posible que estos animales beban agua salada? Alim se acercó un poco y asustó a los animalitos que salieron corriendo, pero cuando se acercó más, tomó un poco de agua entre sus manos y la bebió. Se quedó sorprendida. El agua que había probado no era agua salada. Era agua era agua normal, como agua dulce, como la que nosotros bebemos. Bubur, tienes que probarla, le dijo a su hermano. No está salada, es agua dulce. Bubur no le creyó. ¿Cómo es posible que el agua que viene del mar sea agua dulce? Si todos sabemos que el agua que nos rodea el agua del océano es salada. En eso, escucharon un crujido fuerte. Y de pronto, una voz que los asustó. Así es, amigos. Esta agua es dulce. Y no podrían creer lo que estaban escuchando. Cuando se dieron cuenta, quien les estaba hablando era el árbol. Se quedaron fríos. Se quedaron congelados. Se quedaron con ojos de plato, mirando fijamente al árbol. Cuando el árbol les dijo, esta agua que ustedes ven es agua dulce, les voy a explicar. Cada noche al caer el sol, yo suelto algunas de mis hojas. Por la noche, mis hojas capturan el agua y quitan toda la sal. Es decir, absorben la sal del agua del océano para convertirla en agua dulce. Durante la noche esas hojas, cuando absorben la sal, se convierten en todas las flores de colores que ven ustedes alrededor, y después se van hacia la orilla. Los niños se quedaron fascinados, Bobur no podía creerlo, y lo que hizo fue lo mismo que había hecho Alim, se acercó, tomó un poco de agua y la bebió, y se dio cuenta que efectivamente no era agua salada. Bueno, en ese momento, los niños salieron corriendo a contarles a todos los adultos y a su padre, el rey Bizar, lo que habían vivido. Le contaron que habían encontrado un árbol gigante, que habían encontrado un árbol mágico, que habían encontrado un árbol que desalaba el agua del océano. Los adultos lo primero que hicieron fue ¡Ah! ¿Cómo es posible que un árbol sea capaz de quitarle lo salado al agua del mar. Bueno, los niños se quedaron un poco tristes porque no les creyeron. Intentaron convencerlos, diciéndoles todo lo que el árbol les había comentado. Finalmente, los convencieron. Y al día siguiente, todos los de la aldea fueron a visitar la playa. Se dieron cuenta que era verdad que había un árbol rodeado de una laguna con muchas flores de colores. Probaron el agua y entonces se dieron cuenta que no era agua salada. Bienvenido, rey Visar, le dijo el gorgoé. ¿Cuál es tu nombre? le preguntó el rey Bizar. Soy Ger, soy un gorgoé, el árbol mágico de los océanos. Y toda la historia que te han contado tus hijos es verdad. El rey no podía creer lo que estaba viendo. Y mucho menos lo que estaba escuchando. Finalmente, todos probaron el agua y se dieron cuenta que los niños no mentían. Después de un tiempo, la aldea volvió a tener mucha agua. Volvieron a pescar en sus embalses. Volvieron a dedicarse a la agricultura. Pero, como en todas las historias, había algo siniestro. Sí, había un emperador que vivía en unas tierras muy lejanas, llamadas las tierras de Tartor. El emperador era llamado Vidoc y era muy famoso. Hace muchos años, las tierras de Tartor eran tierras que poseían una gran cantidad de árboles, pero Vidoc era un emperador muy ambicioso y mandó co cortar todos los árboles para construir barcos y otras construcciones cuando se dio cuenta de que los rumores que le habían llegado decían que había un árbol mágico que era capaz de quitarle los salado al agua del océano, no tardó ni dudó en ir a visitar la aldea. Se fue en su barco, llamó a todos sus soldados y todos se fueron en el barco hacia la aldea. Cuando llegaron a Cancagui, todos los habitantes de la aldea se quedaron asustados porque no sabían ¿Por qué el emperador había llegado con todos los soldados? Después, el emperador mandó capturar y encerrar a todos los habitantes de la aldea. Los llevó hasta donde estaba el árbol mágico. El rey Bizar le explicó que hacía mucho tiempo que no había lluvias y que era muy necesario que el árbol permaneciera en ese sitio para que la aldea pudiera tener el agua que había sido escasa durante tanto tiempo Al emperador no le importó ¡Soldados! ¡No hagan caso! ¡Corten ese árbol! Les dijo a los soldados Los soldados de inmediato cortaron a, Ge a Ger Lo subieron al barco y se adentraron en el mar La gente de la aldea se quedó muy triste Observaron a lo lejos ¿Cómo se alejaba el barco con el gran gorgoé? De pronto, vieron a lo lejos que cayó un relámpago sobre el barco. Y como si fuera un pulpo gigante, el gorgoé levantó sus raíces, agitó sus ramas, se movió, se sacudió y de un salto hizo que el barco se hundiera. Se llevó al barco al fondo del océano. La tripulación se salvó, es decir, todos los soldados regresaron a la aldea y ofrecieron disculpas por todo lo malo que habían hecho. La gente de la aldea, como era gente buena, aceptó las disculpas, pero estaban muy tristes porque ya no estaba el gorgoé. Pero ¿qué creen amigos? Que después de un tiempo, en el mismo lugar donde se encontraba Ger, volvió a crecer otro árbol, porque los gorgoes crecen donde hay mucha gente buena, y donde saben que es necesario el agua eh, del océano, pero sin sal. Entonces en el sitio creció este otro árbol. ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, porque cuando Ger soltaba sus hojas, también soltaba algunas semillas, y esas semillas hicieron que creciera un nuevo árbol. Los habitantes de la aldea y ahora los soldados, que ya no eran tan malos, se pusieron muy contentos porque de nuevo tendrían agua potable y agua dulce para llevar a cabo sus actividades de pesca y agricultura. De este modo, la aldea volvió a tener una vida como hace mucho tiempo no la tenía. Todos vivieron en armonía y cuidaron por muchos, muchos años al gorgoé, el árbol mágico de los océanos. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay, muchas gracias! <risas> ¡Qué fue buen muy hermoso! Sí, fue muchas muy gracias, hermoso. espero que les haya gustado a todos. Claro que sí. Oye, qué interesante y qué bonito es cuidar a los árboles, no solo a esos árboles mágicos, ¿no? Sí, exacto. Y el agua también. Porque ahora hay muchos lugares donde ya no hay tanta agua como antes. Entonces es muy importante. Y aunque sabemos que es posible que eh, sea difícil quitarle la sal al agua de mar, ahora creo que puede ser posible. Muy bien. A María Cristina Hernández también le gustó mucho tu cuento. ¿eh? Muchas gracias. <risa> Bueno, ¿ahora están listos para el segundo cuento? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. El segundo cuento también tiene que ver con el agua. Recuerden que estamos contando cuentos del agua. Y este cuento lleva por nombre Gota, Goti, Gotón. Pues bueno, el cuento dice así. Gota, Goti y Gotón. Eran tres gotitas de agua que durante miles de años habían estado congeladas. Ellas vivían en un iceberg. Un iceberg es una gran montaña de hielo que se encuentra en el polo norte. Pero un día, sin saber por qué, las tres amigas gotas se empezaron a separar. Y entonces también se quedaron muy asustadas. ¿Qué está pasando? Dijo Goti. No sé, me derrito, dijo Gota. Nos derretimos todas, gritó Gotón. No, el iceberg se está derritiendo. Y todas empezaron a temblar de miedo porque poco a poco se iban soltando. En el polo norte hace mucho frío, por eso el agua forma grandes montañas de hielo llamadas iceberg. Pero ahora, en la actualidad, ya no hace tanto frío. Es por eso que las montañas de hielo se empiezan a derretir y se convierten en agua líquida. ¡Tengo una idea, amigas! gritó Gota. ¡No se separen! ¡Vamos a tomarnos fuerte de las manos y a agarrarnos bien, porque vamos a caer al océano! Las tres amigas se agarraron fuerte de las manos y al instante cayeron al océano, convirtiéndose en agua líquida. Una gran corriente las, las empujaba hacia el fondo del mar. Cuando la corriente se hizo más lenta, las tres amigas llegaron hasta el fondo. De... Allí encontraron a un pez, que era conocido como el viejo pez sabio. Cuando lo vieron, le dijeron, Hola, ¿sabes por qué hemos llegado hasta aquí? Hace un momento éramos tres gotas congeladas en un iceberg, y de repente nos hemos derretido y no sabemos por qué el pez las miró con una mirada de bueno ya saben de gente sabia pequeñas amigas está ocurriendo algo terrible en nuestro planeta todo está cambiando vamos hacia un tiempo muy complicado las gotitas se asustaron más eso no puede ser ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, síganme que les voy a contar, dijo el viejo pesabio. Y las llevó hacia un gran agujero en el fondo del mar. Miren allá abajo, ¿lo ven? ¿Eso que está allá abajo? ¿Esa mancha negra? ¿Qué es eso tan grande? preguntó Gotón. ¿Por qué está negro? dijo Goti. Bueno, eso que está allá abajo es un barco. ¿Un barco? Preguntaron las gotitas. Nosotros hemos visto algunos cuando estábamos en el iceberg. ¿Y, ¿y por qué está negro? Le preguntaron al viejo pez. Bueno, pequeñas amigas, esa mancha negra es una mancha de petróleo. ¿Cómo es posible? Dijeron las amigas. Sí, es, es a causa de un barco que derramó una gran cantidad. Y ahora esta parte del océano está muy contaminada. ¿Y eso por qué ocurre? preguntaron las gotitas. Bueno, amigas, la culpa de todo esto la tiene el doctor Contaminación. ¿El doctor Contaminación? gritaron las amigas. Pero, ¿el doctor Contaminación no es parte de una leyenda? ¿No es un cuento para dormir? Lamentablemente no. Contestó el viejo P. Sabio. El doctor Contaminación es algo bastante real. Bueno, les voy a hacer una recomendación. Si queremos ayudar a rescatar el planeta y los océanos, lo que tienen que hacer es nadar hasta la superficie del océano. Cuando lleguen ahí, déjense ir hacia el cielo. Y después van a ver y van a encontrar la solución. Nos veremos pronto, amigas. Las gotitas le hicieron caso al viejo pesavio. Nadaron hasta la superficie y cuando llegaron a la parte más alta del océano, empezaron a sentir mucho calor. De repente, se desprendieron de la superficie del océano y se empezaron a elevar. ¡Estoy volando! Gritaron las gotitas. ¡Qué divertido! ¡Nos evaporamos! Gritó Goti. El calor hizo que se transformaran en gas y pudieron volar hasta donde estaban las nubes. Las tres amigas que permanecieron siempre juntas llegaron al cielo, a donde había una gran nube. Ahí había otras muchas gotas. Las gotitas llegaron y las demás gotas de la nube les dieron la, les dieron la bienvenida. Hola chicas, bienvenidas a nuestra casa. ¿De dónde vienen? Venimos de un iceberg, dijo Goti. Sí. Estábamos en el polo norte y no sabemos por qué nos derretimos y llegamos al océano. Allí conocimos a un viejo pesavio que nos explicó que el doctor Contaminación está destruyendo nuestro planeta y que él es el culpable de que las montañas del polo norte, las montañas congeladas, se estén derritiendo. Nos dijo que subiéramos lo más alto posible y pudiéramos encontrar alguna solución. Nosotros nunca le hemos visto. Pero sí vemos lo que hace y se lo podemos enseñar. Desde acá arriba podemos verlo todo. Vengan, les vamos a mostrar. La nube se desplazó por encima del océano y llegó hasta el polo norte. Allí pudieron ver cómo las grandes montañas de hielo desaparecían, como había pasado con su iceberg. Hace mucho calor, dijo Gotti. Por eso se derriten exclamó Gotón. La nube subió muy arriba hasta llegar al cielo. Al final encontraron una capa muy gruesa de color azul. ¿Qué es eso? preguntó Gota. Son algunos gases que pueden dañar la Tierra. El planeta es afectado por esos gases y esos gases también son parte del doctor contaminación. Miren, el agua que se, des que se descongela llega hasta las casas. Los hielos se derriten. ¿Qué estará pasando? Las amigas continuaron recorriendo el plan Y pudieron ver... ...y contaminados, llenos de basura. Muchos animales que se estaban enviando. Bueno, se asustaron mucho con lo que estaban viendo. Dijeron, un momento, tenemos que encontrar... Un momento, tenemos que encontrar una solución. ¿Todo esto lo han hecho los hombres? Sí, dijeron las gotitas que estaban en las nubes. Pero los hombres no se dan cuenta de lo que están haciendo. Tenemos que avisarles. Entonces, la nube con las tres amigas Volvieron a bajar al océano. Allí dijeron a las otras gotas que tenían que ir hacia la costa. Había que echar fuera toda la contaminación. Así comenzaron a llegar a la costa infinidad de basura, líquidos contaminantes, petróleo. Algunos animales que estaban muy enfermos. Bueno, cuando vieron que era necesario llegar hasta la costa, decidieron inundar las casas de los humanos que vivían cerca del mar, para que ellos se dieran, se dieran cuenta de lo mal que se estaba haciendo al planeta. Cuando hicieron esto, crearon grandes olas junto con otras muchas gotas que estaban en el océano. Habían caído al océano en forma de lluvia. Cuando los hombres se dieron cuenta de lo que estaban haciendo a causa de la contaminación, Decidieron poner un alto y no contaminar más el planeta. El viento comenzó a girar y girar formando huracanes. Después reunieron a otras nubes. Bueno, se hizo un caos que finalmente se convirtió en tranquilidad. Porque después de eso, los hombres empezaron a contaminar menos. Ya no emitían tantos gases de las fábricas, usaban menos coches. Todo volvió a ser más o menos normal, hasta que poco a poco el planeta volvió a ser como era hace muchos años. Gota, Goti y Gotón estaban muy contentas. Los hombres se habían dado cuenta del mal que estaban haciendo y habían empezado a remediarlo, lo cual era muy bueno. Regresaron a la nube. Ahora, amiga nube, llévanos al polo norte. Subieron a la nube en forma de vapor. Llegaron al Polo Norte y después cayeron en forma de lluvia, ¿a dónde creen? A su iceberg. Se volvieron a congelar, se volvieron a unir y estuvieron unidas por muchos, muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bien! ¡Bravo! Ah, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas Oye, gracias, qué gran viaje. Qué, ¿Qué una gran aventura. Viaje. Todos los cuentos están llenos de aventuras. Oye, pues es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar el agua. No es trabajo de alguien más. Siempre es trabajo de ti y de él y mío y de todos nosotros. Todos podemos hacer cosas para colaborar. Así es, amigos. Así que... Bueno, para que no llegue a nosotros, porque ya está llegando el doctor, contaminación, hay que pensar en posibles soluciones. Bueno, espero que hayan pasado un rato muy agradable, que les hayan gustado mucho estas dos historias del agua, que lo compartan, que disfruten mucho lo que resta del Día del Niño y el fin de semana también, ¿verdad? Bueno, pues no nos queda más que decirles adiós, que estén muy bien. También nosotros les mandamos felicitaciones y eh, niños, también pásenles el, el mensaje a sus papás y a los, adu a los demás adultos. Uh -huh. Síganla pasando muy bien. Julio, muchas gracias. Fue muy divertido. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. ¡Adiós! ¡Feliz Día del Niño! Cuídense mucho, un abrazo. Síganos en redes sociales, Red Mexicana Equinodermos.